Espantos, pesadillas y las brujas, ¿dónde están? No encuentro lo que busco, solo hay felicidad No hay gritos ni disgustos, todo es casi celestial El aire huele dulce, todo aquí está tan especial Amor, calor, hay a mi alrededor